Bueno, muy bien, excelente, excelente encuentro con nuestro congresista Adriano Espaillat. Muchos representantes nuestros, los políticos de la comunidad dominicana, están presentes desfile nacional dominicano desde la Sexta Avenida, edición número 37, año 2019. A base del tiempo, le damos la bienvenida a nuestro amigo, hermano Don Cirilo Moronta, eh, área 809, el club, Ocho, 809, el club de los dominicanos acá en la ciudad de Nueva York. Sí, así, sí, Buenas tardes para todos contentísimo de, de estar compartiendo con nuestra gente, nuestra comunidad como ya lo saben el 37 el, celebrando el 37 aniversario del desfile dominicano y, y la comunidad feliz contenta Bueno Cirilo, tú eres uno de los grandes representantes de la dominicanidad aquí en, la, en Nueva York en la Gran Manzana una de esas caras que todos los dominicanos conocen y respetan y admiran cuéntame un poquito de lo que significa estar el día de hoy para ti porque tú eres uno de los que siempre estás representando bueno fíjate, tú sabes que hace 37 años yo participé en el primer desfile que se hacía allá arriba en el Alto Manhattan y de verdad que no La me verdad, puedo Sí, exactamente eh, en ese tiempo lo que era hacíamos eran dos o tres dominicanos, no éramos tantos pero ya como tú podrás ver nos, nos sentimos sumamente orgullosos y contentos de poder eh, tener el desarrollo que hemos tenido la comunidad dominicana allá. Vamos a seguir con Cirilo, pero tenemos a Roberto desde la calle. Cirilo, quédate y no te nos vaya Pasamos con Roberto. Seguimos con Roberto y Roberto. Yaneli desde la calle. Alberto y nuestra compañera. Cirilo, te quiero. Tú eres mío con papeles. ¿Eh? Bueno, mira eh, Susi, tenemos aquí a Ángela Fernández Mira, Ángela Fernández fue la primera, ahorita lo mencioné Cuando comenzamos la transmisión Ajá. La primera presidenta de la Dominican Day Parade Quien marcó el antes y el después de la Dominican Day Parade Recuerdo que en, en los dos años de ella tuvimos aquí Como gran mariscal a Juan Luis Guerra Una notable. Un nunca excelente También nos, nos, nos acompaña aquí Gabe Brower, Senor de Manhattan Baron President, que gusto estar compartiendo con usted. We are very glad to have you here. I am delighted to be here. It's a great parade. I represent Washington Heights and the Dominican community. And this is the best possible. Hundreds of people watching. Great music, perfect weather. And what we're saying to everybody is this is the greatest possible community, the Dominican community. They are all. They are lawyers, teachers entrepreneurs, musicians, they are the backbone of America. And to be here today is an honor. No, it's an honor for us to have you here. and We are very glad. ¿Cómo está? Cuéntenos qué está pasando ahora mismo con toda la Dominican Day Parade. No, bueno, ya saben que nosotros hicimos una transición de liderazgo porque nosotros somos una gente democrática y ahora presidenta por dos años y después le pasamos a un nuevo liderazgo que ya ve que continúa nos, nuestra a ver, habilidad de ser orgulloso de nosotros y destacar toda la bondad de la, dominica, de la comunidad dominicana. Y también yo soy la primera comisionada dominicana del Estado de Nueva York, la comisionada de derechos humanos, nosotros investigamos violaciones de derechos humanos. Y yo estoy aquí por ustedes, cualquier cosa que necesitamos necesitan, estamos en el... Bueno, Angela Fernández, una destacada abogada de aquí de la Ciudad de Nueva York, y que bueno, hábleme entonces de, de su designación como Comisionado de los Derechos Humanos de este Estado, cuáles son sus funciones y ya cuando tenemos oficina y todo para que la gente, los dominicanos tengan a quien eh, pueda hablar por ello y puedan exigir su derecho aquí en el Estado de Nueva York. Claro, la ley de derechos humanos en el Estado de Nueva York tiene 75 años, es la ley antidiscriminatoria más vieja del país. Nosotros tenemos 12 oficinas por todo el Estado de Nueva York, la sede está en el Bronx, y yo tengo un equipo de 200 personas que investigan, que también son abogados y son jueces. Si alguien está siendo discriminado a base de su color, de su pelo, de su edad, de su, si tienen una desabilidad, nosotros lo vamos a investigar y le podemos proveer si ganamos dinero a la persona que ha sufrido, que le restablecen en su trabajo o que le den alojamiento. Bueno. Vengan a nuestra oficina para someter eh, una querella si están siendo discriminados Y nosotros estamos aquí para servirlos Ok, ¿me puedes facilitar un número así rápido para que la gente que nos esté viendo en esta transmisión Principalmente los residentes y ciudadanos latinos aquí en la ciudad de Nueva York puedan comunicar? Servimos a todo el mundo, no importa el estatus migratorio tienen que ir a la página web, el dhr.nuevayork.jgov .nue Bueno, excelente, Ángela la quiero mucho, gracias por todo, por su apoyo, eh. usted una dominicana que nos lleva de orgullo. Felicidades. you Bueno, seguimos seguimos allá con Adalberto y nuestra compañera Isililo Monot. Adelante. Bueno, bueno señores, nos nosotros continuamos como más sigue esta gran celebración. Seguimos acompañados de Cirilo Moronda, aquí uno de los dominicanos más destacados en la gran manzana. Yo estaba diciéndole al señor Gullón hace un ratito, hoy tengo unas ganas de irme allá abajo a bailar merengue, como tú no te imaginas. Porque se le prende a uno, tú sabes que esas raíces de uno, pues uno lo siente y lo que quiere es disfrutar. Así es, hablábamos hace un ratito sobre la importancia que es de los dominicanos apoyar este tipo de eventos, de salir a la calle. Tú eres uno de los pioneros, comentaste que estás desde la primera hace 37 años y yo creo que nadie mejor que tú para invitar a las personas a que salgan a la calle y que apoyen y sean parte de esto. Así es, nuestra, nuestra comunidad ya lo venimos demostrando por varios, por muchos años de que, de que va en desarrollo, va creciendo y de verdad que esto es lo que nos ayuda a nosotros a dar próximo paso a la demostración. Demostrarle a la ciudad, a, nuestro, a, a a los americanos, que sí, nosotros podemos. Y, a, y me decirte que este desfile ya debe estar montado en la Quinta Avenida, eh, ya dentro unos años. ¿Por qué? Porque ya nosotros no lo hemos ganado. ¿Tú me entiendes? Pero la, el apoyo que todos, ten, que todos le damos debe ser el, el, lo, la, la línea que debemos seguir. Así, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que mientras más apoyamos lo nuestro, nosotros, pues más nos apoyan los demás. Cuando tú apoyas y valoras lo tuyo, pues le das, le abres la puerta que otro también valoren lo que tú tienes. Bueno, Cirilo, entonces un saludo para ti, para todo tu personal allá también en 809 Lounge. Sí, gracias a ustedes, de verdad que por ser parte de lo que es esta celebración, de verdad. Suerte y que Dios me lo bendiga a todos. Y que sigan para adelante, Cirilo, ¿eh? Gracias, gracias. Bien, bien. Bueno, continuamos esta gran cobertura: Desfile Nacional Dominicano desde la Sexta Avenida, Avenida de las Américas al ritmo del carnaval, del baile en las calles de noche y de día, el tema clásico de Luis Terror Díaz, en la voz de Fernando Villalona, ahí se escucha, ese que le da deseo de bailar a cualquiera. Yo te dije, yo estoy lista para bailar, la parada de este año es, también está dedicada a lo que es el LGBTQ Community,